Sika capicanciroca yuca. No canciro ni no ñaniki canire. Seca picanciro niño. No cansiro ño ñaniki enzi. Seca piñaniki papaya. No cansiro ño no mapocha. Sika picansiroca piñaneki gallina, no cansiro ñoñaki chiap. Sika picansiroca piñaneki fruta no cansiro noñaniki chochoque Aribe. Eh? Si chica Sika picansiroca piñaneki loro. No cansiro noñaneki eroti. Sica picansiroca piñaneki suri. No cansiro noñaneki imoki. Sica picansiroca piñaneki venado. No cansiro noñaneki maniro. Si capi picar sapo no el